la primera vez que tenemos un equipo femenino en esta liga y es eh, pues eso, la culminación de un trabajo, de un proyecto que, que si no pasa nada pues seguiremos adelante e intentaremos conseguir el máximo de, de nivel que podamos. Pues la verdad es que ha sido un partido que llevamos esperando muchísimo tiempo algo que, con lo que soñábamos todas y que ha sido el objetivo desde el primer momento y la verdad es que pff, ha sido una locura la verdad. Pues llevo desde 10 minutos antes de que acabar el partido llorando eh, la verdad es que esa euforia, es, es algo que es, es muy emocionante y la verdad que es increíble poder compartirlo con, con todo mi equipo. Bueno, yo creo que es un orgull, després de toda la feina que se está haciendo a el esporte femení, aquí al Vila, desde hace muchos a amb las dones, amb los equips femenins y es un orgullo y un ejemplo para, eh, para los que volem promocionar el Sport femení femení en la ciudad. para lo molt muy contentos contentísimos de poder que el títol de primera y poder pujar a, a preferencia. preferentemente